Si sueño en su querer. En sus brazos quiero dormir. Escucho cada día en la radio. Seguro que la vuelvo a ir. En el cielo busco mi estrella. Y a la luna quiero sufrir. Y sin amor Porque nunca nos fuimos Es la esencia Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer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 See you.